Microsoft está muy centrado en las medianas empresas, ¿qué están haciendo para llegar a la PYME? Eh, para llegar a la pequeña empresa, eh, cuando no tenemos publicidad global, la publicidad que hace Microsoft es una publicidad centralizada, global, selecciona países en el mundo o regiones donde invierte y hay otras donde no invierte eh, o invierte menos. Cuando somos afortunados de ser un país en el que se invierte, pues aprovechamos la campaña, normalmente suelen ser campañas de productos, de soluciones, para eh, hacer toda serie de actividades, no solamente en medios masivos, sino también fuera de medios masivos, ¿no? Y, y eh, ahí sí que llegamos, sí que llegamos por, por planificación de medios básica a la pequeña empresa, ¿no? pero normalmente... Nos resulta más fácil llegar a la mediana empresa porque al final la mediana empresa en España, tal y como nosotros la definimos, que son empresas de entre 50 y 250 puestos y de, o PCs, eh, pues son entre 10 y mil. Con lo cual si tienes una buena base de datos casi casi que les llegas personalmente. Eh, y aquí bueno, pues tenemos muchas más acciones, mucho más dirigidas y nos permiten llegar con, con medios no masivos necesarios. Pero Microsoft es una empresa conocida por todo el mundo, pequeño, mediano. Sí, bueno, Microsoft. Yo siempre, siempre, no sé quién me dijo una vez que que Microsoft la conoces porque muchos muchos de los profesionales cuando encendemos nuestro ordenador por la mañana y cuando lo apagamos por la noche lo que estamos viendo es es Microsoft, ¿no? Con lo cual sí que es una marca conocida. Pero una cosa es ser una marca conocida y otra cosa es ser una marca eh, relevante en tu conversación en el día a día. Eh, aunque la gente utiliza Windows en, en un porcentaje altísimo de los casos y Office también en su trabajo del día a día, no necesariamente hablan de Windows y de Office en su día a día. ¿no? Eh, son más herramientas de trabajo que les funcionan bien, pero que dan por dan, dan, es como una constante. O sea, lo dan como por supuesto. Es, un, es cuando yo enciendo el ordenador, tiene que funcionarme bien y no. No pienso que eso es gracias a que eh, el, el fabricante de ordenadores y Microsoft han creado un equipo que eso no es no es necesariamente importante y no y no lo o por lo menos no lo exteriorizo entonces. Una cosa es ser conocido y otra cosa es ser relevante, atractivo, eh, etcétera. Uno de los eventos en los que están participando actualmente es Impulsando Pymes y uno de los lemas de Impulsando Pymes es cambiar para hacer las cosas diferentes. ¿Cómo les permite el, el, las soluciones de software cambiar para ser diferentes? Eh, sí, in, eh, Impulsando Pymes va de innovación fundamentalmente y, y, y... El software, o eh, realmente Microsoft ya no es solamente una empresa de software, es una empresa de dispositivos y software, eh, porque ahora ya vendemos dispositivos, como, como sabéis. Eh. Dispositivos y software al final es todo el ecosistema tecnológico de tecnologías de la información y comunicaciones ahora mismo, dispositivos para acceder a informaciones y aplicaciones y software porque son las meras aplicaciones eh, que puedes tener eh, alojadas en tu oficina o en tu casa o en la nube o en todos o, o en todos los de arriba, en todos los demás. ¿no? Eh, y la innovación mm, es que hasta ahora, o sea, el componente de innovación viene porque hasta ahora eh, digamos que había otra aproximación a esto. Ahora mismo la aproximación es cualquier dispositivo me permite acceder a mi información que está alojada o en mis servidores o en la nube y la tengo tengo la información sincronizada etcétera etcétera esto es una digamos que es un, un, una nueva realidad y, eh, y si no te ajustas a esa nueva realidad eh, puedes estar en desventaja con respecto a la gente que se ha ajustado a esa nueva realidad entonces eh, esa es la esa es el componente de innovación en, en tecnología de la información no solamente en software sino software y dispositivos Innovación, la tecnología va a pasos agigantados, de hecho hay muchas cosas que se están quedando obsoletas, por ejemplo Windows XP. Eh, ¿Qué soluciones vamos a ver de aquí a nada, soluciones de software que se queden también obsoletas? Bueno, al final eh, todo en esta vida se queda obsoleto, los coches que conducimos, los teléfonos móviles que usamos eh, eh, y como hablamos de tecnología... Eh, incluso ahí la, el, el, el grado de obsolescencia es más rápido que en, que en, que en otros eh, que en otros bienes o que, que en otros elementos que utilizamos en nuestro día a día entonces eh, sí el caso de windows xp es un caso muy claro el de nada se obsoletea el producto eh, es su fin de vida eh, no solo windows xp sino también office 2003 eh, porque es un producto que lleva en el mercado muchos años más de una década eh, en tecnología eso es muchísimo eh, y la gente ya no trabaja como cuando se concibió windows xp trabaja de otra manera por lo tanto eh, si no adoptamos las nuevas tecnologías realmente estamos limitando nuestra capacidad de crecimiento porque no estamos innovando al a, a ritmo suficiente entonces eh, es un tema natural de evolución eh. ¿Cuál va a ser la gran apuesta de Microsoft en este 2014 en cuanto a soluciones de software para las pymes? Nosotros apostamos por eh, servicios cloud en general y ahí pues tenemos, eh, tenemos soluciones como Office 365, CRM, CRM Online, eh, tenemos eh, también infraestructura como servicios con Azure eh, y fundamentalmente servicios cloud y muy importante y es bastante novedad, sobre todo de cara a las empresas dispositivos. El, el, el tándem dispositivos y servicios accesibles desde esos dispositivos es es donde estamos y donde donde vamos a crecer a, a futuro. Muchas gracias.